de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal el día de hoy les vamos a enseñar a cómo eliminar la cuenta de google en android 11 en un samsung a 10 normal gente en un samsung a 105m listo estos métodos lo pueden aplicar gente en todos los equipos que tengan seguridad que no salvo hay equipos como en a 10s que no tiene seguridad que gente y es por eso que no podemos volar la cuenta mediante lo que sería Alliance Shade, la aplicación que siempre utilizamos para Android 11 Primero lo que vamos a hacer es tener un equipo gente de uso personal Como siempre lo he dicho Y siempre se utiliza este método para hacer el proceso Primero tenemos que ir a ajustes Una vez que estemos a ajustes, gente, vamos a cuentas y respaldo Y acá lo damos en administrar cuentas Ojo acá, un dato muy importante Hay que tener iniciado sesión Tanto una cuenta de Google como una cuenta de Samsung Account gente, Para hacer el proceso como tú puedes ver, yo tengo mi cuenta de Google y también tengo la, la parte de abajo, mi cuenta de Samsung Account, que viene a ser esta. Listo. Una vez que tengan esos dos requisitos, gente, lo que vamos a hacer es ir a Play Store. En este equipo nos vamos a Play Store, acá lo tenemos. Y vamos a descargar la siguiente aplicación que sería Alliance Shield. Listo. En este caso nos pide actualizar porque yo lo tengo instalada, pero yo lo voy a proceder, gente. Abrir directamente, no lo voy a actualizar porque eso me tomaría mucho tiempo Vamos a cerrar todas las pestañas Como ya lo tengo instalada, tiene que aparecerme gente En lo que sería acá en el menú del equipo Listo, acá yo lo tengo por ejemplo en la aplicación, lo abro Listo, acá te va a pedir como que ingreses gente, ya sea un correo y una clave Pero para eso tienes que registrar, de cómo te registras lo das en el botón de registrar en la parte de abajo aceptas lo que serían los términos, en este caso viene a ser la opción de acá, aceptas y te va a pedir que llenes un formulario gente, listo, una vez que tú hayas hecho lo das en submit y te va a crear la cuenta rápidamente, es en cuanto a Alliance Shale gente, para hacer proceso, tú puedes registrarse también en un navegador como tú quieras, pero yo lo voy a dejar ahí nomás gente porque ya tengo mi cuenta creada y eso es lo que tienen que hacer en este equipo principal, antes... Van a ir hacia atrás, vamos a ir nuevamente a ajustes, listo, acá nos vamos a ir gente a lo que sería cuentas y respaldo, una vez que estemos acá nos abre este menú, lo vamos a dar donde dice hacer copia seguridad de datos, listo, damos clic ahí, esperamos un momentito y ahí te sale una lista gente, anteriormente si tú tienes un dispositivo antiguo lo que te va a aparecer es para que selecciones una por una, Pero en este caso yo voy a desmarcar todas estas aplicaciones, Voy a desmarcar todo esto Menos aplicaciones gente Aplicaciones lo vamos a dejar ahí listo Entonces lo vamos a dar en respaldar ahora Y esperamos Esperamos que se haga un respaldo Es decir esperamos que se haga una copia de seguridad Que esas aplicaciones se guarden en la cuenta de Samsung Account Esperamos que se haga todo el proceso Esperamos un momento más gente Y listo lo damos en realizado listo ahora sí ya, va, ya se hizo gente vamos a ir hacia atrás y vamos a dejar este equipo a un costado para tomar el equipo que está bloqueado por cuenta de Google que sería el Samsung también A10 normal para eso gente para ir rápidamente con el A10 normal lo que vamos a hacer es conectarse a lo que sería el wifi cercano ahí nos dice que hemos hecho un intento no autorizado nos, nos conectamos entonces a ver Listo Una vez que estemos conectados lo que vamos a hacer es Abrir nuestra Sanfir gente, que yo les voy a dejar a que lo descarguen totalmente gratis. es un método gratuito gente Solo tienen que tener una PC, nada más Abrimos Abrimos el setup gente de la Sanfir Acá yo lo tengo Doble clic y ejecutamos como administrador Listo Una vez que se, se Abra la Sanfir gente para continuar con el proceso Yo me voy a ubicar Acá en el equipo gente a ver, voy a dejar un costadito para que se note un poco mejor, gente. Listo, ahí se nos está abriendo. Entonces, a fin, vamos a tener que esperar, gente. Este es un proceso muy rápido que ustedes lo pueden hacer, gente. Listo, gente. Ahí ya se ha abierto la Sanfín. Entonces, lo que vamos a hacer es dar clip a donde dices... Android Tools en la parte de arriba Luego le damos Bypass FRP Y conectamos nuestro cable USB gente. Listo, vamos a conectar Entonces nuestro cable USB Pero antes de eso Tenemos que estar conectados a Wi-Fi Como ustedes lo pueden ver acá en el dispositivo En el A10 normal Me conecto a Wi-Fi Y conecto el cable, listo Acá lo que vamos a hacer es dar Donde dice Auto Bypass FRP Método 2, lo damos ahí gente y automáticamente te me lanzará un launch a la pantalla para darle en ver. Listo. Ahora doy en ver y ya puedo desconectar, gente. Voy a desconectar. Y si deseo, voy a cerrar lo que es en fin Pero voy a dejar ahí nomás gente. Listo. Una vez que me lance el navegador, lo que vamos a hacer es aceptar y continuar. Siguiente. Y acá donde dice agregar cuenta, lo damos no gracias. Listo. Ahora vamos al buscador en la parte de arriba. Y lo que vamos a buscar es la página de los cracks de GCM esta es una página muy conocida gente para hacer el proceso. Ustedes ya saben muy bien que esta página funciona a la perfección. Listo, le damos clic ahí. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dar clic en la página principal ahí y te va a cargar un menú. Listo, una vez que te cargas este menú gente lo que vas a hacer es lo siguiente. En este caso yo estoy ubicado en el menú de GSM Neo. Voy a dar clic en la barrita de acá de configuraciones y me llevará a ajustar el teléfono rápidamente. Listo, una vez que tenga esto gente lo que voy a hacer es ir donde dice cuentas y respaldo y acá añadir cuentas. No voy a poner gente una cuenta de Google obviamente porque no me va a permitir, pero sí voy a colocar una cuenta de Samsung Account. Listo, para eso es que les pedí que crearan su cuenta de Samsung Account. Entonces yo voy a colocar mi cuenta gente correctamente, sin ningún proceso de equivocación, para que me salga todo perfecto. Listo, ahí tengo la cuenta. Procedemos a colocar la contraseña. Listo gente, ya coloqué la contraseña, entonces lo doy en siguiente. Y acá te va a pedir, pedir que verifiques gente, como siempre lo hace. Lo que es la cuenta de Samsung, ya sea por A10 o por mediante mensaje. Yo lo voy a dar por mensaje de texto. En este caso acá me va a permitir al otro equipo. Como yo lo tengo la cuenta acá, me va a llegar un mensaje que si yo quiero lo que sería voy a seleccionar a 10 que si permito que iniciación, pero yo más rápido gente para no estar demorando, lo voy a dar verificar por mensaje de texto y aquí me llegará un código a lo que sería mi teléfono 233. y lo voy a colocar gente una vez que haya verificado esto gente Listo, ya se me inició sesión. No hay nada más que hacer. Voy a volver hacia atrás. Hacia atrás. Y me voy a ubicar en cuentas y respaldo En este menú me voy a ubicar. ¿Y qué voy a hacer ahora acá? Lo que voy a hacer es muy importante, gente. Tengan en cuenta esto. Lo voy a dar en la opción restaurar datos. Esperamos ahí que cargue. Si la aplicación te pide que actualices, gente, tienes que actualizar, como en este caso me va a pedir. Miren. Tengo que actualizar la aplicación. Entonces voy a esperar un momentico que se actualice se instale y vuelvo con ustedes para eso voy a usar el video listo ahora sí voy a probar entonces restaurar datos y ahí como tú puedes ver ya se nos tiene la opción de qué dispositivo tenemos que restaurar en este caso yo lo hice en el a10 y lo voy a dar en aplicaciones aquí doy en la flechita en la parte de acá solamente voy a seleccionar gente la siguiente aplicación que sería alien shield en este caso está cargando esperamos un momento Listo, aquí nos cargó ya todas las aplicaciones Desmarcamos todo Y acá tenemos la aplicación Alliance Shield Esto solamente lo realizamos Y restauramos Acá nos dice instalar, lo damos a instalar Y va a empezar gente a correr el proceso de restauración Es algo muy rápido que se hace gente este método Y como les vuelvo a repetir Esto sirve para cualquier Android 11 que tenga seguridad Kenox gente Cualquier Android 11 hasta la fecha, esto sí está funcionando al 100%, excepto hay algunos teléfonos como A02, A10S que no tienen Kenox y este método no funciona. Entonces, para eso solamente sería normal degradar Android, gente. Esperamos entonces que termine de restaurar la aplicación para continuar con el proceso. Listo, y le damos en realizado y más tarde, listo, gente. Ya se restableció, entonces vamos a volver hacia atrás, hacia atrás. Hacia atrás, hacia atrás Hacia atrás Y nos vamos a volver al menú nuevamente GC meneo. no hay que salir de este menú gente Hay que estar concentrados en este menú Ahora lo que vamos a hacer es Lo siguiente Como ustedes pueden ver yo acá tengo las aplicaciones En este caso me Selecciono lo que sería Yo tengo acá gente las aplicaciones A ver esto Está un poco mal la pantalla este equipo Por eso es motivo que gente Se me selecciona cualquier aplicación Listo, acá yo tengo la Allianz Shield con una flechita y el Allianz Shield que es para descargar Voy a seleccionar la que está con una flechita gente Y como tú puedes ver se me llevó directamente hacia la aplicación Entonces, acá lo voy a dar en próximo, próximo, próximo y próximo, entiendo Listo, acá es donde te veo PTPI que te registraras para que puedas iniciar sesión Porque si no, no podías utilizar Allianz Shield gente Listo, yo como ya tengo mi cuenta creada Solamente voy a iniciar sesión, gente, acá Una vez que coloque la contraseña Lo doy en realizado Ahí nos dice que Tiene demasiadas sesiones En su cuenta, le gustaría abrir La configuración para Dispositivos no utilizados Listo, gente, les voy a explicar este dato Muy importante, como también la aplicación lo tenemos acá, gente, vamos a iniciar la sesión Este dispositivo, entonces en el dispositivo de uso personal vamos a abrirlo y acá vamos a colocar nuestro correo gente, el mismo que hemos colocado en el otro dispositivo a ver vamos a colocar la clave listo lo han realizado y acá nos dice que tienes demasiados dispositivos. Van a ir donde dice sí. Esto les llevará a Google, gente, entonces. Acá le damos en acceder. Y te llevará a la página de Alianz Shield Listo. Acá te va a aparecer una lista, como tú puedes ver. No sé si lo logran a ver, gente. Lo voy a tratar de aclararlo. Ahí nos dice que tenemos varios dispositivos. Iniciar sesión, lo vamos a empezar a borrar. Primero vamos a borrar de la 21. Lo damos en la parte de abajo donde sale borrar Vamos a borrar también el A02S Borrar Y el A30S Y lo borramos Listo gente, una vez que hayan hecho eso Pues ya van a dejar a un costado nuevamente el equipo Y se van a concentrar en el Samsung A10S Listo, acá le damos que no Nuevamente lo damos en registrar y se nos va a iniciar satisfactoriamente, gente, el proceso. Entonces vamos en próximo. Acá hay que habilitar esta opción, administrador de dispositivo. Activamos. Nos damos en próximo. Acá es donde gente ADSS no tiene Kenox. Entonces vamos a habilitar nosotros. Tenemos Kenox acá y lo vamos a habilitar como se debe, gente. Lo damos en confirmar. Si habilitó Kenox, entonces vamos a esperar. Nos damos en próximo. Y terminar, listo. Acá vamos a ir a la parte de arriba. En este caso, en la parte de abajo, que no se me ha habilitado, gente. No sé cuál es el problema. Vamos a volver hacia atrás nuevamente. A ver, y volver voy a, a la aplicación nuevamente a ver qué problema tenemos, gente. Que no se habilita Kenox si sí, justo ahí ya cuando yo entré entonces que nos está habilitado y administrador gente listo entonces una vez que han hecho habilitado todo eso ustedes se van a ir gente acá a administrador vamos a hacer clocks y acá lo que vamos a hacer es buscar la siguiente opción que sería a ver mode vamos a poner nosotros más rápido y acá te aparece varias opciones como service mode vamos a seleccionar service mode listo, te va a llevar a esa pantalla recorres hacia la izquierda das donde dice actividades subes hacia arriba rápidamente y cuentas 3, 1, 2, 3 entonces en la tercera opción desde la parte de abajo, 1, 2, 3 abrimos esta opción y acá nos dice configurar lo damos en abrir y vamos a colocar lo que sería mtp adb gente listo, se seleccionó ahí nomás gente lo que vamos a hacer es ya utilizar nuevamente la sanfir para eso voy a conectar nuevamente mi dispositivo con un cable USB para hacer el proceso de FRP listo ahí se lo estamos conectando vamos a ir donde dice Android Tools pero ya no si sino lo vamos a dar donde dice Service. Service y lo vamos a dar en la parte de abajo Reset FRP acá te va a pedir que permitas ADB, lo tienes que permitir permitir y el teléfono se te reiniciará gente esperemos entonces un momento más ahí listo ahí dice operación DOM y el equipo te va a reiniciar listo vamos a esperar entonces que sorpresa nos da cuando ya hayamos hecho todo el proceso listo ahí nos está iniciando entonces el dispositivo vamos a tener que esperar gente para ver si se nos ha borrado lo que sería la cuenta de Google o FRP que lo llamamos nosotros listo ahí lo tenemos el equipo está iniciando gente ahí nos dice que debemos iniciar sesión y desde luego se quita gente y eso sería todo entonces ahora si sí, ustedes van a hacerlo un hard reset o una restauración de fábrica y ya quedaría todo listo para uso personal gente eso fue todo espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse a mi canal y dejar un buen like gente Recuerden suscribirse gente a mi canal ya que no estoy recibiendo apoyo de ustedes, pero su apoyo gente ya que este contenido es totalmente gratis para ustedes, nos vemos en el próximo video.